La ESI es un darse a los otros, a las otras, es una, una retroalimentación continua que tiene que ver no solo con una militancia como les, les comentaba, que tiene que ver con esta reivindicación de los derechos humanos, de la diversidad, de las cuestiones de género, sino que tiene que ver eh, con una puesta en, en valor, diríamos, de todo eso en el aula, en la institución educativa y en todas las prácticas.